Hola amigos, amigas, colegas, eh, futuros colegas, quiero hoy eh, presentaros eh, mi serie de 44 vídeos breves eh, duran entre 10 o 20 minutos, eh, cada uno sobre qué es la historia, sobre el oficio historiador en este cambio convulso del siglo XX al siglo XXI. Los vídeos eh, están grabados en los dos primeros años de la pandemia, los más duros, también para demostrar que la historia eh, continúa. ¿no? Bien, el nivel de, de mis exposiciones, eh, al menos así lo he intentado, es de, de posgrado, de, de, de doctorado, pero también asequible a cualquier interesado sobre cómo se escribe o se debe escribir la historia en este nuevo siglo. Los temas que toco son pues metodología, historiografía, teoría y didáctica de la historia, la relación de la historia con el presente, con las nuevas tecnologías y con los nuevos movimientos sociales. He hecho un esfuerzo, espero haberlo conseguido para que las exposiciones sean claras eh, y, y, y concisas, eh, podéis eh, visualizar los, los episodios pues de, de forma seguida o, o, o separadamente unos eh, de otros, ¿no? mm, en fin, nada más, espero que os gusten, que, que sirva para abrir debates y, y reflexiones sobre eh, nuestra profesión en este nuevo siglo y que hagáis comentarios eh, favorables eh, en YouTube y en las otras redes donde se, se distribuyen esto, estos vídeos. ¿no? Nada más, en las fechas que estamos no puedo dejar de desearos pues eso, un feliz 2022. ¡Forza!